Hola, soy Juan Ra Fernández, guionista y director de cine. Bueno, soy uno de los pocos valientes ¿no? que se atreve a intentar vivir dentro de este mundo tan complejo que es la fantasía. ¿no? Jugar con la ilusión y jugar con, con los sueños. Es como, como un juego continuo, ¿no? como si nunca quisieses envejecer y siempre quisieras estar soñando. Lo que pasa es que lo bueno del cine es que esos sueños se los transmites a otra gente y y llegan más allá de lo que es tu pura imaginación. Yo empecé con esto, bueno, fue desde pequeño yo creo, ¿no? que todos queremos contar historias y cuando llegas ya a cierta edad y ves que tienes posibilidades o, o te atreves, ¿no? Es el, el rango ese de, de atrevimiento ¿no? que, puedes, que puedes plasmar a tu vida y decir, bueno, pues me voy a arriesgar y voy a intentar, voy a intentar hacer cine. Yo, bueno, después de haber pasado por otros estudios, decidí irme a Canadá, en Montreal, allí a formarme, Era el único sitio que encontré en ese momento que tenía una oferta interesante como escuela para aprender a el oficio de director de cine y allí estudié guión y dirección cinematográfica. Eh, bueno... Me formé en una escuela canadiense, que es una escuela muy americana, cuando llegas a España te das cuenta de que la, la forma de trabajar es distinta en la mayoría de, de la gente con la que me he cruzado, pero yo estoy contento con mi forma de trabajar, con la que me formé y, y me ha servido para, para seguir adelante. Cuando volví tuve mucha suerte porque enseguida encontré una productora que me quiso producir mi primer cortometraje, un cortometraje, en ese momento teníamos un presupuesto de 60.000 euros que era un presupuesto alto para hacer un cortometraje y bueno, a raíz de eso ya pues ahí se desencadenó lo que, lo que ha sido mi carrera y actualmente vivo de ello, o sea que se puede vivir y, y, y te, te reconforta ¿no? el vivir de, de lo que te gusta. Bueno, las mayores dificultades es, me imagino que como todo el mundo, ¿no? empezar es lo más difícil. ¿no? En introducirte en este mundo y, y llegar a algo. Una vez que estás dentro ya es mucho más fácil. A mí, por ejemplo, eh, pues después de haber hecho la primera película enseguida me llegó una oferta para hacer la segunda, después la tercera y ahora estoy preparando una cuarta e incluso una serie, o sea que no, no paras. Pero claro, lo más difícil es llegar a ese primer paso, ¿no? a ese primer... A esa primera obra, ¿no? Yo empecé como guionista y, y bueno, tú escribes las historias y esperas que a alguien le guste, que, que pueda comprártelas y, y desarrollarlas. Mi primer proyecto fue una serie, tuvimos mucha suerte porque encontramos a una productora que, que era de Cuenca, le hizo gracia que gente de Cuenca estuviese metida en esto del cine y ella fue la que empezó a impulsarnos, ¿no? Ya, lo escribí con varios compañeros que hemos seguido trabajando en cine hasta ahora y nos abrió puertas, es decir, les colgó el teléfono y empezó a llamar gente y empezaron a recibirnos. No sirvió para que saliese esa serie adelante, pero sí para que nos conocieran. Y de una forma u otra, pues los tres que estuvimos allí empezamos a trabajar en, en diferentes ámbitos. Yo empecé a trabajar como guionista para, para otras productoras, para productoras que vieron esa serie, que vieron el piloto, que les gustó. Y, pero te digo, no, no sirvió la serie para, para que saliese adelante, pero sí para presentarme como, como guionista y empezar a trabajar. A raíz de eso conocí también a un productor que me preguntó que si tenía, si tenía un guión de terror. Yo no había escrito terror, nunca me lo había planteado, lo del terror. Escribía comedia, creía que era lo que mejor podía funcionar, ¿no? Y sin embargo fue un... Casualmente, me imagino que son casualidades, o las cosas no pasan por casualidad, pero bueno, fue el azar. Eh, yo unos meses antes había hecho una apuesta con un amigo, con un director de fotografía, y él me dijo que si era capaz de escribir un guión de terror. Y lo escribí como un desafío, fue como una, una coña, ¿no? Podríamos decirlo, y ahí escribí ese terror. Y cuando el productor me preguntó que si tenía un guión de terror, le dije, pues casualmente sí. Tengo un guión de terror, se lo envié, era para Elisa, le gustó y, y lo sacaron adelante. Lo, él se decidió a producirla, buscó la financiación, curiosamente la encontró en, en Leo Messi, el futbolista que quería invertir en cine y, y pagó la película y a raíz de eso pues hicimos para Elisa y fue mi primera película y ella fue pues el, el trampolín, o sea, las dificultades se acabaron a partir de entonces. Si alguien le gusta el mundo del cine, si quiere seguir adelante, que no lo deje. Porque es un trabajo más y es más fácil de lo que parece llegar a trabajar en cine. Mucha gente de la que empezó conmigo en Paralisa ha continuado y siguen trabajando en cine y empezaron casi por accidente, ¿no? Pues empezamos, bueno, vamos a hacer esto como un, como un proyecto, pero bueno, por ejemplo, alguien que tuve en arte, que, que empezó en arte, ahora sigue trabajando en arte, está en Juego de Tronos, ha hecho las dos últimas de Almodóvar, no para de, de hacer cosas y es alguien que empezó, pues, saliendo de la Facultad de Cuenca, de la Facultad de Bellas Artes, y con, con, mucha, con mucha ilusión. Ahora, pues, desde Comunicación Audiovisual es más fácil llegar a ese acceso directo al cine. O sea, todo lo que la formación que hay aquí, pues abre puertas. Y evidentemente hay muchísimas posibilidades. Por eso a los que están empezando, que no, que no, se, que no se amarguen, que a lo mejor al principio les cuesta, pero van a empezar desde abajo. Ha habido grandes como Steven Spielberg, que empezó desde abajo, empezó de ser el niño de llevar los cafés, a ser el director más importante que hay en la actualidad, ¿no? Pues pueden llegar, pueden llegar a, a, a cubrir cualquiera de esos puestos, pueden llegar a dirigir, pueden llegar a, a, a guionizar, a lo que sea. Bueno, ahora mismo el cine no está pasando en su mejor momento. El cine me refiero a, a las proyecciones en salas. Hemos pasado una pandemia que, bueno, que ha obligado a muchas productoras a cerrar la puerta, a muchas distribuidoras a hundirse también y cines que, que no sé si volverán a abrir. Pero de cara a eso las, las plataformas han sido como el gran aliciente ¿no? para producir cine y para hacerlo. Y a lo mejor se está enfocando más ese cine, el cine que estaba pensado, de hecho, Incluso desde el punto de vista de las subvenciones y todo lo demás estaba pensado para la proyección en salas, para el público en salas cinematográficas, ahora llegará a ese público de otra manera. Y así, evidentemente, es más competitivo, ¿no? Porque las producciones que se están haciendo en España, pues llegan a todo el mundo. El cine, bueno, pues ya sabes que los directores y los actores españoles siempre han estado muy bien vistos en Hollywood. Siempre han triunfado. Incluso técnicos, ¿no? Desde Néstor Almendros hasta Gil Parrondo, que eran españoles y, y han copado sus armarios o sus estanterías de, de Oscar pues a los directores que haya ahora o a los artistas, ¿no? como Penélope Cruz, que sigue triunfando allí. Bueno, pues eso es. Estamos bien vistos, siempre ha sido reconocido. Ahora ya no es un cine tan localista y tan solamente para nosotros, sino que cuando se empieza a producir cine se produce ya más pensando en, en la visión internacional. Gracias a todos bueno, pues llevo arrastrando desde hace tiempo, ya lo sabéis, cuando estuvo aquí Fernando Tejero, él ya lanzó la bomba de un proyecto en el, en el que estamos trabajando, llevamos trabajando tiempo, pero lo ha cogido Netflix y nos tiene ahí esperando a ver, a ver qué pasa, porque ellos nos pidieron, era un proyecto para un largometraje, nos pidieron que lo convirtiésemos en, en serie, y pues estoy trabajando los capítulos, ya hice el desglose y demás, y está todo preparado. Entonces, mientras llegaba ese momento que, que se puede eternizar, que es lo malo de esta profesión, que hay veces que se eterniza y que te pasas demasiado tiempo esperando, pues el productor me propuso hacer algo entre medias, ¿no? Hacer algo más pequeñito, un largometraje evidentemente, pero más, más sencillo, ¿no? Este era mucho más ambicioso. Y me preguntó si tenía algún guión, evidentemente tenía un guión y, y estamos trabajando, se llama La Escalera, y es algo pequeño, con pocos actores, en, en una localización, y, y espero que lo podamos rodar este verano. Es difícil recomendar un libro, pero claro, quizás eh, el Cine según Hitchcock, de Trifot, que es la entrevista que hizo Trifot, la conversación que mantuvo François Truffaut con Hitchcock y que al final lo plasmo en un libro que eran para varios artículos de, de Calle de Cinema, pues el Cine según Hitchcock sería un gran libro para leerlo y releerlo. Y para los que quieran adentrarse en el guión, ya lo aprovecho en clase y lo, lo recomiendo siempre: es, es Salva al Gato de, de Blake Slade. Es una obra maestra del de libro y, y nos enseña a analizar las películas desde el punto de vista del blockbuster, que al final es lo que todos buscamos: ¿no? el éxito y conseguir que, que esas películas lleguen al máximo posible de espectáculos. Todo el mundo está hablando de Nicolai's Pizza, ¿no? de Sport Thomas Anderson y es la película que más ganas tengo de ver ahora mismo. Eh, no lo sé, Luego puede ser que la vea y me decepcione, entonces, claro. Pero bueno, esa es, esa es mi recomendación. No sé cuándo, cuándo verá la gente esto, pero si no la han visto, pues, yo espero haberla visto y que, que me guste. Esa es mi recomendación, porque por Thomas Anderson, cualquier cosa que ha hecho ha sido maravillosa. Entonces, si todo el mundo habla de esta película, es porque algo tendrá. Y la peli actual, pues, no lo sé, es que veo tantas que ya es difícil centrarse en una ¿no? y pensar, pero el poder del perro me gustó mucho.